Me perdí toda la semana Fui el miércoles y me vacuné Pasé dos días adolorida Y aparezco hoy como una descarada Sábado Para irnos mañana Pero es que no quería dejar de documentar el viaje I'm so excited Estoy haciendo la maleta mía Díganme qué tipo de personas son ustedes Ustedes son de las personas que ¿Cómo empacan para una semana? Yo no sé si yo soy Sorry, estaba arreglando la cámara y la de, puse que dejara de grabar. Okay. Yo no sé si yo soy del tipo de gente que está empacando mucho para una semana o está empacando poco. Yo siento que ya llevo tantas cosas, nada más tengo la mitad de la maleta llena. Obvio que todavía falta me, eh, skincare, eh, ropa interior, trajes de baño y esto que está aquí, pero esto no es mucho. Saqué ya mi outfit, también soy la peor siempre sacando los outfits de aeropuertos. Eh, la última vez que viajé a República Dominicana, me fui con un jury Nada más a una loca como yo se le ocurre no haberse puesto nada. O sea, porque yo uso tanto crop top que no sé por qué yo no me puse uno debajo del jury Y cuando llegué allá, qué bendito calor. O sea, yo me estaba asfixiando. Y bueno, tuve que llegar a la casa a quitármelo. Y también me puse un pantalón nuevo que nunca había usado. Y ese pantalón era como un sweatpant, o sea, el estilo... Y se anchó se puso gigante y yo andaba como una loca. O sea, ese pantalón parecía como una pijama. Yo lo dejé hasta allá. Nunca me lo puse en ese viaje y ni siquiera se lo pude regalar a nadie. Yo siempre saco como ropa para regalar, pero ese lo boté, o sea, Se llenó como de pelusa. Una cosa horrible era de Sara. Pero ya, me cayó con eso. Eh, la cosa es que estoy aquí arreglando y siento que estoy empacando demasiado jeans. Y siento que estoy empacando demasiada blusa como bonita. Así como con espaldas afuera Sexy todo eso Si sí, yo voy a pan de mi abuela Entonces como que yo allá lo que voy a querer es Estar cómoda Así que siento que necesito como Ay no sé, no sé en verdad También empaqué unas zapatillas altas Just in case Y tengo miedo ahora porque voy a Empacar esto Y esto y me da como un miedito Yo no sé si ustedes me me visto de Luisito Donde lo robaron, ok que son países diferentes Pero se atreven y no sé, siempre yo lo que hago en las maletas entro un tenis en una, un tenis en otra, um, así sucesivamente. Y si llevo carteras, las llevo en, en maleta de mano. Así que no voy a llevar nada de eso. Nada más voy a llevar, esta es la cartera. Y es porque siempre que ando con Valentina entro todo ahí más rápido. Y la que voy sin mi regalo, obvio, porque es que no me la voy a pillar Y voy a llevar esa y ya: tres tenis, una chancleta y pila de blusa sexy está donde mi abuela por otro lado eh, que tollo aquí tengo esto que es para el bazar esta maleta que uh, esto debe pesar como 80 libras de verdad que sí este es el bazar eh, Fui mi compra este maletón ahorita color esperanza y está demasiado pesada cualquier cosa la paso para otra. Bueno, vamos a llevar yo una maleta. Valentina una maleta. Wisi una maleta. Y para el bazar dos maletas. Entonces serían en total cuatro maletas. Esto es un abuso. También siempre me gusta llevar una maleta de mano. Y así llevo mi computadora. Pero yo no, yo no creo que sea prudente llevar una maleta de mano. Cuando uno viaja con tanta maleta como esta. Para una semana. Bueno, el bazar está de por medio. También ya terminé de empaquetar sí, las cosas reversibles que se van. Así ya la dejo lista. Eh, ¿Qué más le iba a decir? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fuimos a la tienda ahorita. Ahí ya están las bolsas. Yo no compré nada para mí. Para Valentina sí. Me compré un trípode nuevo para la cámara. díganme si por lo menos tiembla menos. Ustedes se quedan mucho de que tiembla. No soy yo. Es la cámara que tiene como mala estabilizas, estabilizador estabilización. ¿Y qué más les cuento? Ya empaqué la cosa de Valentina. Eh, pero siempre siento que se me queda algo. Y por otro lado, si yo soy la única. Que cuando va a salir de viaje, en la noche, o sea, el día antes siempre como que quiero quedarme, como cancelarlo todo. Y no es la primera vez. Siempre me pasa Bien, seguir empacando. Espero algún día terminar. Y hablamos ahora. Señores, perdónenme que yo no he bloqueado. Lo siento demasiado. Pero... Hoy vinimos para la casa de mi abuela y me la pasé compartiendo con ella, con mi prima, eh, con mi abuelo Y como que no quería grabar Y mi abuela me hizo una bichuela con dulce estoy comiendo Son como las 11 de la noche Yo aquí siento que son como las 3 de la mañana Aquí hay un silencio demasiado grande Y nada, me estoy comiendo mi bichuela Demasiado bueno Díganme si ustedes conocen los que es con dulce Vieron mi amiga del otro video ella se sorprendió y no sabía ni siquiera lo que era bichuela. Así que díganme, mi abuela fue una ponchera para bañar a Valentina que se la pasó jugando con tierra. ¿Qué la niña, mi mamá. La niña. Ya lo vamos. Vamos los palotear. Este es mío, espera, sí, lo vamos mejor ahora. Y de camino le dije a mi amiga que me trajera. Con queso. ¡Qué no, no, sí. no, sí. no, sí. a comer. Mi Curry abuela, yo creo que yo no leave. he presentado a nadie. Vale, bueno, mi abuela, mi mejor amiga desde hace que <risa> que me años. Need. Y bueno, Valentina, Chocolate que no necesita presentar. Es verdad. Aquí tenemos de macre. Estaba lloviendo, mi pelo se puso súper raro, me ha este el sombrero. Mi abuelo se está quejando del bacalao. La comida de aquí está. Mal. Okay. Mal, mal, mal. Mañana le voy a dar un tour por el hotel y les muestro mejor. pero... Lo que hemos vivido hasta ahora, es como que no me gusta mucho, Pero bueno, vamos no, para mañana. Y nada, dejen pa'o la cinta, ¿sí? Hablamos un rato. Después de tanto durar la habitación, duramos demasiado rato para salir bañándonos, no, no todas las cosas, vinimos a comer y ay, me siento como hasta mal, pero no mal, porque yo no dije mentira, pero... El hotel me mandó toda esta comida para la habitación, pero ya yo estaba aquí, así que me la mandaron para atrás y vinimos a un restaurante a comer. Y tengo que decir que la comida es buena. No me estoy echando para atrás, la comida es buena. El problema es la poca comida que había, pero el sazón, la comida súper buena. Y nos mandaron hasta tostones. Y aquí no hay tostones, amo los tostones. Todos los dominicanos saben. ¿Esto es un mosque? en toda la comida y nada, estamos comiendo ahora me estoy pasando de llena para ir... ¿qué hora ah, masaje para ir a la playa aquí ah, a ¿no? los 15 y me quería dar masaje sí. ese Bien. es el plan de hoy me voy a ser feliz me voy a dar un masaje miren la piscina del hotel esta es la piscina principal y aquí estábamos ratito ayer hoy lo único que yo quiero es sentarme en la playa, tiene mucho cloro para Valentina, así que prefiero que ella juegue en la arena y nada, voy camino a ver si no perdí mi cita del masaje que era las 2 y solo la doy 15 I hope so. Let's see. señores miren esto, acabo de llegar del spa y miren cómo está doña Herminia ya está grabando, ya está grabando Sí, Señora, yo acabo de llegar del y aquí me están secuestrando. Ven, ven intrusa. Tres a aquí está pasando de todo? Yo veo a doña Herminia en estas. Ya también asúten. ¡Ay, mami, ya me dijamla Valentina. Mami, ¿saben dónde que nos vamos a ir? Y cuánto es lo suyo? Ay, Dios mío, señores, yo sigo gozado con esta gente, Estamos en el Miren, mami, mami. ¿Usted no puede estar es que traje baño? Baby, baby, baby. Ay, oh. Y tenemos cena allí en la playa en un ratito. Señores, no se ve, pero le trajeron un serenado, mamá. está llorando. Que entonces, de comida. pero miren, miren, miren miren. ya, estamos llegando a casa de mamá de nuevo. ¿Quién? ¿Sí? ¿Cuál fue el que te atendió? Ay, el hombre, señor, él lo echó el de chulito en una cosita, pero él no me lo he echó en la funda ¿El chiquito? Yo, digo, yo siempre lo atiendo no, no. ¿Tiene ella una camisa azul? No, Caqui yo creo que fue Él dice que no? ¿Que no? ¿Qué? <risa> Vos cómprenlo ya, ya. Es hora decir adiós. Señora, me puso un spray. No un spray, como un mousse. De una promo que yo hice. Cuando... Ay, ya yo, yo trata mi abuelo. So, cuando yo trabajaba con Milkshake hace como cuatro años y parece que eso está pasado. Miren cómo me ha puesto el pelo. Vean. Duro como un brillo. Bote eso que está pasado. ¿Qué? El spray, esa es la cosa sí, esa que me puse Y bueno, ya lo no, vamos sean sí, papá! ¡Ay, adiós, mija, Que Dios me lo bendiga. Gracias. Señores, nos tocó venir a Punta Cana. Hoy, súper temprano, porque estamos checando una propiedad. Estamos checando algo para hacer un negocio. El punto es que queda como a 5 horas ya. Nosotros salimos a las 9 muy vento de la casa y son casi las 1 de la tarde. ¿Sí, bueno, a obviamente a no paramos a comer en casa de campo y todo, le voy a poner imagen. Eh, de lo que comemos super cool. ¿Ven? Y nada, la, la, la, la, la, la. Señores, hoy vinimos a pasar el mejor dedo de Valentina de su vida. Sí. Yo estaba aquí jugando y digo, dos horas. Está super cool. En el Santiago se llama Magic World y cada hora cuesta 400 pesos. Ya, ella jugó una hora y algo. Le compramos pizza después de la pizza. Ahora está comiendo helado. Este ha sido el mejor día de su vida. Nosotros estábamos aquí hablando con mi amiga, con mi todo. Todo el que me está flotando. Y por ser la peor bloguera del planeta, pero he perdido la mayoría de los clips. Estaba borrando fotos en mi teléfono. Al parecer lo borré y lo peor del caso es que no lo encuentro en la carpeta de borrados porque tengo como 5.000 cosas borradas. Así que, la verdad, no la encuentro. Eh, me despedí en el aeropuerto. Pero se perdió. Y nada, les quiero contar que fuimos a durar una semana. Terminamos durando como 10 11 días, sí. más o menos. un viaje más de negocio. Pero también nos divertimos sí. muchísimo. O sea, fue de negocio para y Después yo la acompañé y después estábamos juntos así. Y salimos dos veces a discotecas en República Dominicana, en Santiago. Ya abrieron, pero hubo una... Que llegó la policía y tuvimos que irnos Y estábamos metiendo a gente presa después Un caos. No nos metieron preso Ni estuvieron a punto de meternos preso Nos fuimos para casa Pero básicamente eso Yo lo que hice en esa viaje fue comer mucho Y venir para atrás con una peste O sea, tengo una gripe Valentina también y Wissi también Y nada Eso fue el resumen del viaje La pasamos súper bien, mejor de lo que yo pensaba O sea, en el sentido de que salimos mucho Porque yo pensaba que yo iba solamente a estar con mi abuela y al final compartí con ella, pero también compartí con mi amiga muchísimo. Y salimos. Y fue super nice. Y con amigos de allá. Y nada. Eh, eso es todo. ¿Qué? Soy la peor. I know that. ¿Qué? Pero nada, recuerden suscribirse, agarrarme un like. Y nos vemos en el siguiente video. See you soon. Como dice Valentina, deja de estar ponchando eso